La tecnología está cambiando el mundo y lo está haciendo ahora mismo. Un ejemplo, Internet. Eh, este mismo vídeo que estáis viendo a través de redes sociales eh... Hay una multiplicidad de creadores de contenido que están compartiendo su idea, sus creatividad, pero disponemos de Wikipedia, de Google, de eh, unas tecnologías que podemos acceder a cualquier información en cualquier momento, en cualquier parte del planeta, pero también llega la cuarta revolución industrial con unos coches autónomos que reducirán en mucho la tasa de accidentes, con la impresión 3D que nos permitirá imprimir en cualquier... Eh, situación, prototipos que a un coste muy reducido podremos conseguir cosas que antes eran muy complicadas de acceder o un precio muy caro, por ejemplo, prótesis. También habrá mejoras en la medicina, re, retardando eh, la vejez, con el estudio del cerebro, luchando contra eh, grandes enfermedades, contra el cáncer con lo, en la cual hay maravillosos avances incluso hoy día. Eh, hay pequeñas complicaciones, por ejemplo, el tema de los antibióticos y su, resisten y su resistencia por parte de las bacterias que habrá que solventar, pero el avance en computación cuántica espero que nos permita precisamente acceder y conseguir nuevos fármacos y nuevos antibióticos que solucionen esa situación. Se accederá a una, a una cantidad de energía limpia y barata como nunca antes hemos conocido, también es muy necesaria a través de la mejora de la productividad de los paneles fotovoltaicos, a través de la fusión posiblemente con el torio. También habrá una multiplicidad de tecnologías que hará mejorar la educación de los niños, que al fin y al cabo la educación precisamente de los niños, es en lo que tenemos que empeñar el futuro, precisamente de la humanidad. Y hay una multiplicidad de tecnologías que nos van a venir a mejorar eh, muchísimo. Pero hay otras tantas que podéis aportar vosotros y que estáis expectantes que ocurran. Espero en vuestros comentarios, precisamente, vuestra aportación de qué tecnologías pueden ayudar a la humanidad, al planeta, a mejorar mucho. Dejadlo en los comentarios y si por supuesto os ha gustado el vídeo, un like, un me gusta, un compartir en redes sociales, os lo agradezco. Sigamos conversando acerca de las tecnologías que mejorarán este planeta en los comentarios. ¡Saludos!